antes que nada quiero aclarar, que este tema era muy controversial, no lo quería hacer solo por fama, ni aprovecharme de ello, pero... MC Developer viene a hablar, quiere contarle a la gente para prosperar, para poder contar y conciencizar, para que la gente pueda aquí un poco pantallar. mira que lo que tú estás haciendo con tu vida... Mira, si ya no eres una persona agradecida, que es lo que tú esperas y ya no estoy SIDA Sin embargo, tú no cuidas de tu vida como de la mía. Preocúpate por ti, pero también por los demás. Mira que esto es una obligación de todos, da. Tienes que entender que esto es el futuro para poder salir de este mundo tan oscuro. Quiero que entiendas, quiero que progreses. Quiero que sepas cómo vuelan tus heces. Solo tienes que cuidar tu higiene y nada más. Eso es algo rutinario que Puedes aceptar, pero sin embargo, todo el mundo hace juego de esto. Para ti, simplemente es un modelo de esto. Como me quejo, ¿Cómo puedo avanzar en esto. Si todo lo que quieren no es un fucking pretexto para poder sacar una métrica exacta, una chiste, una parodia inedacta, Tú quieres aprovecharte de lo que está pasando. Yo solo quiero recordarte que no estoy jugando. Esto es una base de lo que te puedo decir. Que mi vida se cuenta al bonde de seguir. ¿Cómo puedo yo soportar todo este sufrimiento Si gente piensa que esto es un triste juego Lávate las manos con agua y con jabón Mira que yo no lo hago como si fuera James Bond Esto es una película de acción y de misterio Sin embargo para ti es algo de criterio No puedes tener criterio, no puedes trabajar No puedes llegar al mundo que querías soñar Un valor a tu vida y a tus descendientes Hazlo por dejar un mundo más decente Y quieres dejar un futuro en esta vida Dejar tu huella y tu marca, de consiga Mírate de frente y dime qué estás haciendo Por salir de esta crisis que te está corrompiendo No te burles porque esto es un tema muy serio Tenemos que salir dando todo el pulo entero Con pues arriba, daremos la energía Para que Dios nos ayude y nos saque de esa ironía Vamos que tú sabes que puedes soportar Que te puedes olvidar de esta meta acabar, vamos lucha, juntos, cuando vamos a acabar con esta enfermedad que la vida nos podrá matar, ey gajo, ajá, MC Developer, creando conciencia, cuídate hermano, hermana, esto no es un juego, esto es lo por tu familia, esto es lo por dejar un futuro, por favor lucha, ajá, MC Developer, 20 y nos vemos en el 2021. Ella.